En la parte de sonido pues nos dedicamos a, a preparar equipos de sonido para, pues para eventos y conciertos y demás. En lo que sería captación nos dedicamos un poco tanto a grabar eh, temas musicales como a la postproducción de sonido para audiovisuales y en preparación de sesiones de DJ pues lo que hacemos es seleccionar músicas, preocuparnos por el tempo y demás para luego pinchar las canciones. En el área de imagen lo que hacemos es muchos vídeos, muchas fotografías... ...todo relacionado con el mundo de las videoproyecciones... ...de las animaciones musicales, visuales... ...para que los alumnos tengan una visión global... ...de lo que es el diseño, la fotografía... ...el vídeo, la edición, la postproducción".